Y hey, cambio de look, ¿eh? ¿Habéis visto? Cortesía de, de Nachito Franco, peluquero. Hay carracedel. Bueno, ¿qué os voy a decir? Hoy vamos a visitar las médulas, os las voy a enseñar, que es un sitio precioso. Os quiero enseñar el castillo de Cornatel, que lo están rehabilitando, como podéis ver, y es un castillo impresionante. En, como podéis ver, aquí está todo rodeado de, de montaña. Y lo tienen en la punta del todo, ahí está vamos a ver si subimos y lo vemos las el del castillo son estas aquí veis el lago de caducero ahí y luego iremos a las médulas, os las enseñaré al mirador de Yang y todo esto que veis aquí todos estos árboles que veáis es castaño que es el árbol típico de esta zona de las médulas que ya en tiempos de los romanos lo usaban para, para alimentarse y esto de aquí son las médulas las minas romanas de oro ¿Sí? impresionante bueno, esto todo de aquí son lo que os comentaba, las médulas. Las médulas eran unas minas romanas que utilizaban con agua para perforar, tipo cracking, y sacaban el oro que usaba el imperio romano. Como podéis ver estas son las, bueno, las formas de la montaña perforada, como se ha quedado, que es chulísima, y con esa tierra arcillosa que da un aspecto rojo, que vamos, es patrimonio de humanidad aquí en el Bierzo. Y todo esto que veis aquí, todo esto que veis aquí, son castaños. Fijaros, es precioso. Comer aquí. Barta ha pedido camino real. Sitio chulo, chulo, chulo. Que no hice el final del vídeo ayer Os he dejado ahí con toda la comida Para abriros apetito Y nada, que voy a seguir Haciendo vídeos de estas vacaciones Así que habrá más y espero hacer algún vídeo con mis hermanos Para que lo veáis Y nada, os dejo aquí, espero que os haya gustado las médulas Y os invito a que visitéis el Bierzo Y visitéis esta, este patrimonio De humanidad que tenemos aquí como son las médulas Así que nada, me despido el vídeo amigos Chao